Los monotributistas han notado un cambio y aquí lo tenemos a Diego Zuliani de Valenza para que nos explique qué significa este cambio y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Nancy. ¿Cómo, ¿Cómo te va, Diego? Bien, bienvenido, bienvenido a nuestro qué, nuevo Lime. Qué lindo, ¿no? Es ¿Eh? verdad, Esperando. Me saqué para... Sí, claro, para estar, para estar acorde. Eh, Diego, sí. eh, se ha hablado mucho esta semana, como, como decía Nancy, del tema de, de los monotributistas. ¿Qué pasó sí, al final Lo que eso? pasó fue que hubo una ley que modificó el régimen y, este, y acaba de salir una modificación de la FIP estableciendo unos parámetros retroactivos a enero. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, vamos a entender un poquito cómo el régimen general. Vos, vos seguíme a cámara. Sí. Si vos sos un trabajador, sí. tenés trabajo. dos formas de, de hacer el trabajo. En forma dependiente, o sea, que tenés un salario, sí. o independiente. Cuando vos sos dependiente, te hacen aporte y contribuciones, que son los impuestos al trabajador y al empleador para pagar jubilación y obra social. Exacto. ¿no? Sí, y si sos independiente, el todo lo impuesto que vos en los recibos, claro. Cuando vos sos independiente, pagás otras cosas, aparte de que tenés que pagar autónomas, se llama la jubilación, pagás IVA, ganancias, bienes uh -huh. personales, débito y crédito y otros cientos de impuestos más. Y para simplificar esto, se crea el régimen simplificado, que medio contradictorio, pero trata de simplificar algo de toda esta, esta complicación y te cobran un único impuesto por IVA y por ganancia. Uh -huh. es el sí. monotributo porque te cobra IVA y ganancia en un solo impuesto, y aparte te cobra jubilación, que es autónomo, uh -huh. obra social, y algunas veces te, in te incluye un ingreso bruto, eso según la, la provincia. Claro. Entonces, el problema normalmente pasado cuando vos pasabas de un régimen a otro régimen. Uh -huh. Cuando vos pasabas del régimen simplificado al régimen general, había un problema. Entonces, este, este régimen... Se, se prevé a través de una ley, la ley 27681, cómo hacer una transición para pasar de uno a otro sin, sin que ningún tipo de inconveniente, de inconveniente porque tenías Ajá. inconvenientes muy difíciles. Sí. El régimen simplificado tiene categorías en función de parámetros. Uh -huh. Entonces vos te fijabas en función de esos parámetros y tenías una categoría y en función de esas categorías pagabas impuestos. Claro, la categoría A, bueno, ¿qué es la, que es ah, claro, lo que la, la, la más C. baja, la a, más... B, sí. Exactamente, en función de los ingresos... Hay una social, ¿no? Sí, hay una O social. había, no sé si sí, sigue. Sí. Claro, que, ah, que sí, uno pagaba sí. el monotributo social. Exactamente. Se le llamaba monotributo así, así. Monotributo Exactamente, social. Exactamente, sí. Y vos tenías unas categorías que en función a parámetros que definía la AFIP, vos estabas en una categoría y pagabas un impuesto. Lo que pasó es que a través de esta ley, la AFIP tenías que definir nuevas categorías y la definió ahora retroactivo enero. ¿Qué quiere ¿Qué decir? significa eso? ¿Qué quiere decir que retroactivo enero? Retroactivo enero significa que vos, si vos pagaste enero, febrero, marzo, abril y mayo, vos pagaste con la con los montos anteriores, viejos, y ahora los montos son mayores. Claro. Entonces tenés una diferencia a pagar que tenés que pagarla ahora. Es lo que hablábamos de la bien. deuda. Algunos de la deuda. que entraste... tienen una deuda dice pero si yo estoy al día, ¿cómo voy a tener una deuda? Sí, tenés deuda, porque... Es, es, es por eso. Es por eso. Porque se volvió al... Se volvió. Por ejemplo, Para la categoría A, vos pasado. pagabas antes 1.900 pesos por mes, de todos estos conceptos, menos ingreso bruto, ahora pagas 2.600 y como eso es retroactivo, estos 600, 700 pesos de más por mes, claro. se te acumula eso en 3.500, entre 3.000 a 10.000, 15.000 pesos, depende de la categoría, se hizo la deuda, que no va a generar intereses, pero que tenés que claro, afrontar. Porque es una deuda, financiera claro. sí. eh, Ahora digo, eh, ¿esto se preveía, sí. digo, de que vuelva a enero? Sí, se preveía, en la ley se prevé que iba a ser retroactivo. ¿Qué iba Lo que pasa es que se tendría que haber sacado rápido, se, se demoraron mucho... Entonces ahora tenés seis meses acumulados claro, en medio de la ahí pandemia. Está. Ahí está. Claro. Eh, con, entonces, con nuevos cierres también en distintas provincias, ¿no? Que, que los más cierre. afectados son los independientes. Hablamos de, de los negocios que están cerrados en estos momentos, ¿no? Totalmente, ¿no? y con un aumento del impuesto. Claro. claro. Estamos hablando de que esta diferencia es que vos... Pagaste todos los meses y esta diferencia es por lo sí, que demás... Es porque aumento, claro. Y, este, y tenés... Acá lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Una es que la AFIP te va a recategorizar automáticamente según los, estos nuevos parámetros, con uh -huh. un nuevo ingreso. Sí. Entonces vos tenés hasta el 25 de este mes para confirmar si tenés esa categoría. Y hasta el día del amigo, el 20 de julio, una amiga Ajá. de la FIP... Sí. ¿Qué amiga, ¿no? amigo, fiel. Amigo. amigo fiel. Sería, claro. un amigo fiel Para pagar toda la deuda que se te generó por este aumento del, de los impuestos, sí. sin interés hasta el 20 de julio. Ahora digo, eh, la forma de pagarlo... Se sí. puede hacer una tipo financiación, eh, se puede ir pagando en, en cuotas, eh, sí, o no, a, sé, no, no te voy a decir en, en, en muchas, pero sí. hasta el 20 de junio... Estás, o de hasta julio, el 20 de julio vos podés pagarla de que, contado. Que, claro, ah, bien, de contado. De, a, está previsto un plan de pago que todavía no está sí. implementado, un plan de pago para pagarlo en cuotas con una tasa de interés del 3%... Ah, claro, mención. pero ahí lo va a tener interés. Sí. O sea, hasta el 20 de julio vos lo pagás de contado, pero lo pagás claro. sin intereses. Sin o sea, interés. pagás la deuda que tenés. Ahora, si vos lo refinanciás después... Sí. Sí va a tener interés. Sí, Y van a ser creo que hasta 20 cuotas. Todavía eso no está, está ah, no, no anunciado, está pero todavía no está no. reglamentado el plan uh -huh. de facilidad. Pero bueno, esos son dos puntos clave, porque hoy, hoy se levantó alguien y entra la cuenta, cuenta que tiene la AFIP con monotributo y aparece tu deuda. Bien. O un crédito, porque si vos tenías un ingreso que empezó a caer y vos tenías una categoría anterior, puede ser que tengas algo a favor. En la mayoría de los casos es eh, en contra, porque el monotributo aumentó un 35% y la inflación fue mucho más. Claro, y en caso de tener a favor, como decías recién vos sí. que tengas un crédito, eh, ¿eso se va a contemplar en los meses siguientes? Sí. O sea, no sí. es que vos te devuelvan el dinero, sino que se contempla vos, para las cuotas. Claro, vos de los podés meses siguientes. entrar y aplicar ese crédito que tenés a otro, en las cuotas. en las otras cuotas. Ajá, de, bien. Más, y, más y vos que tenés conocimiento y que podés conversar con, con muchas personas, ¿cómo, sí. ¿cómo ven el cambio en la ley de ganancias? ¿Lo han tomado positivamente? No. <risa> no. Bueno, de eso, es eso también se hablaba, champía. no. no si sé, digo, sí. de, eh, Diego, de que por ahí muchos decían no, que va a beneficiar a muchas personas. Beneficia, o sea, no beneficia. ¿Ajá? ¿Cómo, ¿Cómo lo mediste? No, no, no. Vos fíjate esto que, que el tema del aumento del impuesto a las ganancias es una, es un desalienta la inversión. Uh -huh. O sea, la forma en que vos tenés que prever es simplificar. Esto es una complejidad enorme. Yo te tengo, yo tengo que explicar que vos para, para poner un, un, una peluquería. Tenés que tener un sistema sí. muy complicado. Y ese que es un régimen simplificado. El impuesto a la ganancia, ni hablemos. yo mira, Para que tengan en cuenta esto. Vos de jubilación, como autónomo, de este lado, pagás por mes 16 mil pesos por mes de jubilación nada más. Uh -huh. Si ganás más de 30 mil al año. Claro. Entonces, mira lo que yo estoy diciendo. Vos ganás más de 30 mil al año y tenés que pagar 16 mil pesos por mes. Es una locura de, de, de, de sentido común, digo. No, no es que diga que es poco o mucho. No tiene sentido los parámetros. Claro, claro y dices, al año uno ah, termina pagando 16 mil pesos. No, por mes. Por mes Vos tenés que pagar. Por eso es que nadie quiere pasar al régimen claro, general. Nunca Entonces pasar. si vos querés poner un negocio y de jubilación va a 16 mil pesos, ganando 30 mil pesos al año, no, tenés que pagar 16, es algo que ya, y no te hablo de los otros impuestos, iba a 21, ese 35, estamos hablando del 50, es, desalienta muchísimo y por eso es que... Bueno, nada, este, vemos que cada vez hay menos empleo, hay menos uh -huh. versiones, se van empresas. Claro, es un la problema? mayoría de gente comienza a pasar a tener una dependencia con algún trabajo, digo, no, no sos independiente, no sí, sos monotributista. lo que pasa sino es que bien. tampoco tenés mucha fuente de trabajo, ¿De de trabajo ¿no? claro, seguro, independiente, seguro. o sea, uh -huh. que no sea fuera del Estado, a eso es lo claro, que hablamos. Claro. Tampoco es. hay empresas, porque las empresas también tienen toda esta carga impositiva. Sí, claro, Totalmente. exactamente. Y además, de saliente. vos imagínate que te levantaste hoy con una deuda de 15 mil pesos monotributo, ¿Qué va? ¿Qué va a hacer mucha gente? Me doy de baja, pagaré el impuesto y claro. trabajo informalmente. Uh -huh. Te claro. lleva la informalidad, uh -huh. porque no te deja trabajar, no deja transferir incluso hasta los costos. Vos hiciste un trabajo que tenía previsto un costo impositivo, que se lo cargas al trabajo, al trabajo, al servicio, a la obra que hiciste, y después que cobraste te dicen, che, ¿sabes qué? Me debé de hace claro. seis meses y bueno, no ¿y no lo cómo lo nos claro, ¿no trasladaste el claro. precio del producto o al precio o al, del servicio exactamente y ahí tiene un problema y mm -hmm. voy a sumarle algo más al tema del monotributo ir a hacer el monotributo ir a sacar el monotributo mm -hmm. a la FIB sí, sí. es un dolor de cabeza no sé, yo recuerdo hace mucho tiempo pero es un dolor de cabeza no sé cómo será ahora sí. si, si se ha agilizado eso o no pero me acuerdo de, de perder literalmente un día Perdés sí. un día sí, sí. con bueno, la tecnología está un poco mejor porque Ajá. te permite hacer algunas cosas más pero bueno, con el tema de la pandemia, que no abren, que no que ese claro, es un tema bueno. hoy con, en, en, ese, en ese punto. Pero bueno, el tema es que sea un sistema impositivo que uno pueda pagar y trabajar tranquilamente. Esto obviamente desalienta, porque los que estaban al día, ahora la claro. aparece una deuda, que la tienen que pagar. En, en, en 30 días. Lo ideal sería que uno trabaje, pueda pagar los impuestos que son obligatorios y también te queden las ganancias para poder vivir ¿no? de manera más o menos cómoda. Uh -huh. Pero bueno, eso es lo que no pasa a veces. Sí. ¿no? Para intentar estar en la ley pagamos mucho y las ganancias no se ven o, bueno, o sí. terminamos no pagando. E incluso este, que es los, los sistemas que no son este, regresivos. Es decir, los que tienen menos terminan pagando más. Porque el que tenía en categoría A no, no bajó la categoría. Claro. Va, va, va a seguir en la categoría A, entonces seguramente se le generó una deuda. Claro. Así que, este bueno. Por más baja esa. la categoría que sea, igualmente sí, sí, sí. con esto, con este cambio, hay una Pero deuda que se generó. Hay que se generó una deuda. Y, en sí. cambio, los que tenían más, si facturaron menos, posiblemente tengan, tengan algo, algún beneficio ajá. o algún algo que puede compensar. Pero dijiste hace rato, son pocos. categoría FG y claro. son 3, 4 mil pesos que claro. pueden llegar a tener, uh -huh. y tuvo que haber bajado las categorías. El resto, aunque haya bajado, le queda una deuda. Uh -huh. Digo, la gente que quiera consultar por este tema o por otro, sabemos que Valerza se encarga de muchos temas, ¿cómo tiene que hacer? Nos buscan en Alvear 499, local 2, uh -huh. ahí a medio cuadro del shopping, o nos buscan por las redes sociales, Info Valerza, Facebook... Subimos el videito en YouTube para uh -huh. que repasen el tema de la situación. Específicamente este tema de monotributo, ¿pueden contactarse con ustedes también? Pueden, nosotros estamos haciendo una asesoría para hacer inversiones que te permitan cubrir gastos como esto. Ah, está bueno. Ajá. Así que este para despreocuparte de ese aspecto también y Bien. están en las redes sociales, sí, la Facebook, siempre decimos la charla que, claro, que tenemos aquí los miércoles la suben la subimos, siempre rápido. Exactamente, Ajá. así que y las consultas son sin cargo, así que no nos mandan un correo electrónico, también no hay uh -huh. ningún problema. Está bueno, Diego, gracias por acompañarnos no, y nos reencontramos la próxima semana. Dale, nos vemos la semana que viene. Chao.